Bueno, hola a todos gente, soy Fede y este video básicamente es para decirles que he tenido que borrar muchos videos últimamente por el copy garcha eh, Sobre todo el de ayer, el de Binary Domain que me rompió las bolas sega por el contenido visual Bueno una vez dicho eso, de por qué había borrado los videos Les invito a seguirnos en el Facebook que vamos a compartir cada que hagamos un stream Y cuando termine también se va a compartir automáticamente el link que nos sigan en Twitter que automáticamente comparte el video también y si no quieren si no usan Twitter ni Facebook cosa muy extraña no pueden descargarse la app del canal que van a tener el link en la descripción de este video y qué mierda es la app fe la app te avisa cada que haga un stream cada que cree un evento cada que haga todo les avisa y bueno nada gente hasta acá llega este video y nos vemos en el próximo chao